Por la falta de atención y seguimiento que le dan a los feminicidios en el país, porque el gobierno no apoya, nos dan cifras falsas y queremos que tomen en cuenta todas las desapariciones, los homicidios y que los castiguen hasta las últimas consecuencias.